Ayer nací, mañana moriré 2, 1... ¡Arrancamos! Estoy con mi amigo Ol Sasha, directamente desde España, presentando algo que se llama RockAware. Un RockAware, rock un, un concepto musical que inventaste tú, ¿no, mi querido Ol Sasha? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Acuérdate, ¿cómo era? 1, 2, 3. El RockAware es un género musical que quiere ser una alternativa al pop tradicional, es una mezcla de blues, de jazz, de soul, del primer rock and roll... es Incluso del pop, ¿no? Sí, pero quiere ser una alternativa, no, no tiene eh, la estructura clásica del pop, por ejemplo. Es una música... las canciones son muy largas. Excesivamente largas algunas Y rompen los esquemas tradicionales Del verso, verso, verso Una excesivamente corta Una excesivamente corta es La canción más corta del mundo Que es una canción que dura 33 segundos Eso ya lo... Bueno, ya habíamos platicado Antes tuvimos por ahí Algo que vamos a mencionar aquí ¿eh? Tuvimos un problema Órale con los perritos eh, Tuvimos un pequeño problema En la pasada entrevista que se... Se nos descompuso la, eh, la memoria de la cámara y ahí se nos fue. Eh, se nos fue toda la, la entrevista. Se, tenemos el respaldo que tú hiciste el favor de subirnos que con, lo que grabaste detrás de cámaras. Y te agradecemos mucho esa parte. Pero esto, esto ya viene eh, a ser la, la entrevista formal. Eh, la canción más corta del mundo porque sí tiene una estructura de canción. Te había comentado, ya, inve, ya hice. ya investigué. Eh, hay una canción que, que oficialmente es una una canción que dura eh, milésimas de segundos del grupo Cannibal Corpse, pero en realidad nada más es so, solo un grito, un guitarrazo y un tarolazo, ¿no? Eh, eso, es, eso es todo, pero la tuya es una canción con estructura y dura 33 segundos. Es que si yo te digo, la rosa, osa, hermosa, eso no es una poesía, es una frase. Entonces, un alarido con una nota no lleva la estructura de canción, entonces, como el rock rompe con los esquemas tradicionales, lo que sí quise es adaptarme al formato tradicional de los versos, el estribillo, luego la transición musical y luego terminar con un verso, y eso lo resumí en unas pequeñas frases y dan como resultado una canción que son 33 segundos, o sea, contrarresta con las otras que puedan ser, por ejemplo, cataclismo social o... Falsa Justicia, que son conferencias musicales, son ensayos y superan los 33 minutos. Son canciones que buscan... Eh, no, no son las canciones para propiamente para bailar, para disfrutarse en una, en una discoteca, en un, en un lugar de baile, pero son canciones que son más para meditar, son como canciones más para reflexionar. Y yo eh, estoy en la música porque para transmitir, para emocionar, no, para inspirar. Entonces de lo que se trata es de que ya hay muchas personas que cantan muy bien y que tienen unas canciones preciosas y no hay toda aquella generación de los cantautores protesta, por ejemplo, tipo Bob Dylan o Víctor Jara. Entonces yo he querido ser una especie de cantante propuesta, no protesta, sino propuesta. Entonces, para explicar las cosas e intentar llegar y conseguir que las personas... ¡Hola! Nos vienen a saludar. Aquí hay varios eh, varios amigos que traen a pasear a sus perritos. Y miren, aquí andan aquí andan todos los perritos que son muy, muy, muy amigables. Te Hablan Chiquilín. Chiquilín, Chiquilín. ¡Vaya para allá! Chiquilín. Creo que no nos quiere hacer casa Chiquilín. Pero... Bueno, es, son, son canciones de propuesta más que de protesta. De de Aunque... Reflexión, pedagogía. Eh, a mí no me gustaba el mundo en el que yo vivo e intenté analizar cómo... <ríe> pues se trata de esto de analizar e intentar hacer tu propia radiografía radiografía social y entonces impulsar un mensaje, un viaje entonces mis canciones llevan de la A a la Z, es decir hay que hacer una explicación, una exposición y eso requiere de cierto tiempo o cierta eh, cantidad de letras y frases para poder sintetizar un mensaje potente en una canción que dura pues entre 5 y 7, 8, 9 minutos. Son canciones reflexivas, aunque he estado escuchando mucho de tu material, que hiciste el favor de, de este, regalarme la vez pasada, y, pero también hay mucha, muchísima, eh, ¿cómo se llama? Mucho punk, punk en la letra, ¿no? mucho anarquismo, pero anar anarquismo, este... Anarquismo puro, ¿no? No, no, no el anarquismo que, que se desvirtuó con ese punk setentero, ¿no? Es, es anarquismo buscando, el buscando la, eh, dentro del caos esa parte inteligente, ¿no? Fíjate que si yo veo algún vídeo punk de la época, eh, me encuentro sobre todo aquí en México, grupos, y el público se empuja y es como, como no sé, es... es ...es un poco violento, ¿no?... ...entonces eran anarquistas... ...yo he descubierto ahora que soy anarquista... ...por eso mi primer disco lo he titulado... ...Anarquía del alma... ...porque entiendo que... ...la anarquía... ...en definitiva no es más que... ...la... ...¿cómo te lo resumiría?... ...la ausencia de un poder ejercido... ...como el sistema... ...impuesto... ...una fuerza, una autoridad que se impone... ...y que recorta, reprime... Eh, ...restringe la energía del ser humano... ...entonces yo toda mi vida he sido un anarquista... ...por la sencilla razón de que lo que he querido es... ...desarrollar mi libre albedrío... ...tener mi propio criterio, tener opinión... ...tener ideas y compartirlas, promocionarlas, eh, divulgarlas... ...entonces el anarquismo del alma... Yo entiendo que en el alma solo hay bondad, solo hay amor, solo hay conciencia, solo hay verdad, solo hay belleza. Dependiendo del alma y dependiendo de la persona. Ah, entonces es un corazón podrido o es una mente corrompida, pero el alma es pura. El alma, su esencia. ¿Crees, ¿Crees que realmente todas las almas sean puras? Absolutamente. Es decir, yo entiendo que la maldad nace de la inteligencia. Que el exceso de la inteligencia de los colegios es lo que permite, a través de ese egoísmo, esa individualidad, esa competitividad eh, obliga a las personas ya en sociedad adultas a pisar a los demás. Entonces se olvidan del alma, la silencian y lo que hacen es defender el ego, que es lo que nos está enseñando el sistema que hay que eh, alimentar y se alimenta de una forma violenta, agresiva, que tiene que ver con el abuso, con la desigualdad. Los políticos mucho hablan de igualdad, pero caramba, la igualdad no existe hoy en día desde el momento que hay un uniforme y un ciudadano o un político y un hombre y una mujer sociedad civil al que se le oculta la información y al que se le obliga a hacer cosas que van en, en detrimento de sí mismo yo por eso he encontrado ahora que toda mi vida era un anarquista sin saberlo era un poco nerd o friki que dicen ahora no era una persona eh, ...que no se callaba, no se mordía la lengua... ...era una persona polivalente, versátil... Eh, ...me llamaban siempre que era pues, singular... ...o que era muy peculiar, ¿no?... ...y en definitiva lo que yo era, yo, auténtico... ...simplemente en todos los ámbitos donde he estado operando siempre... ...he intentado tener mis propias ideas, mi propio criterio... ...y nunca jamás, aunque he estado en muchos sectores... ...he tenido un jefe, siempre he defendido mi actividad he asumido las consecuencias de los resultados, de los premios también, por supuesto, y no he admitido que se me diga cómo hacerlo. ¿Tú qué quieres? Esto. Yo te lo hago. Pero solo dame un plazo, no me digas más. Y yo, ese día yo te voy a entregar lo que tú necesitas y lo que tú eh, me estás pidiendo, seguramente con algún elemento sorpresa, con alguna eh, cuestión increíble, que no sospechabas que existía. ¿Tuviste algunos problemas por ello? Bueno, los problemas siempre es la envidia, siempre es el rechazo, siempre es intentar el ridiculizarte, siempre es intentar eh, desmitificar tu propio eh, trayecto, tu propia trayectoria, tus propios resultados. Es decir, cuando yo entré en política, yo dije, pues voy a gobernar. Y claro, la gente se reía de mí y me decía, tú alguien que no ha estado nunca en política, que no has votado en tu vida, que no sabes lo que es una campaña electoral, que no sabes el manejo de un ayuntamiento y sin embargo vas a gobernar. Entonces la sorpresa fue que conseguí entrar en el ayuntamiento y luego ser clave de gobierno y pacté eh, por la legislatura y ahí pude desarrollar actividades como la creación de la figura del ciudadano, que no existía hoy en día. sí. Eh, se habla, es es un concepto que yo extraje de lo que es eh, el defensor del pueblo ¿no? y lo reciclé por mi posición privilegiada dentro del gobierno que yo era miembro del equipo de gobierno sin ser parte del partido político que obliga a una política de voto y entonces yo tenía mi independencia con lo cual podía proponer y podía censurar y era vital mi voto porque luego en el pleno del ayuntamiento si alguna cosa pues no se había hecho como yo solicitaba, pues yo podía perjudicar restando votos o haciendo una moción en contra de eso. Ok, o sea que desde un principio y haciendo anarquía desde adentro del sistema, ¿no? Creo que muchos soñamos, añoramos con esa parte, hacer o más bien ser anárquicos dentro del sistema que es sumamente difícil y digo, creo que en cualquier país es muy muy difícil acceder a eso. Regresando al punto de Rockaware, tu música es eh, muy, muy variada, al grado, al grado de que hace un mes aproximadamente lanzaste nueve álbums y 91 canciones. Sí, en realidad fueron ocho álbumes. Ocho, perdón, ocho. ...en idioma español y uno, tenía esto razón, nueve en idioma francés. Todo tenía que salir el, el día 17 de mayo y el, el lamentablemente, lamentablemente la pandemia y todas estas cosas... ...lo retrasaron, entonces solo saqué el disco en francés, que son nueve temas en francés... ...y luego dos más en versión Radio Edit para que se pueda pasar en, en las radios, más, más cortitas... ...como son tan largas mis canciones y entonces reservé para el 31 de julio y ya están esos dos años de arduo trabajo, 24 meses eh, escribiendo, componiendo, produciendo, dirigiendo en el estudio y grabando y ahora pues eso, viene la parte de promocionar, eh, se han publicado 91 canciones más 44 que había, más las del francés, estamos situados en 135 canciones que ahora me gustará poder exhibir en actuaciones y poder eh, entrar en contacto con el público, que es lo que me hace falta. Que ya estamos muy pronto, bueno, digo, no ha bajado el semáforo aquí en la Ciudad de México, por eso el cubrebocas, eh, todavía tenemos en la Ciudad de México un poquito de restricciones, pero ya esperemos esperemos que pronto, pronto realmente pase este esta... Eh, pandemia, que se ve muy, muy lejano, pero esperemos que, que pronto ya se puedan hacer presentaciones, con, aunque sea con poca afluencia, pero que ya ya para, para este que escucharte en vivo, tu música... Te, presente, ¿Te vas a presentar con, con, las, con las pistas, con, con un backing track o te vas a presentar con músicos este, en vivo? Esa es una muy buena pregunta, es decir, yo estoy haciendo un casting pero no estoy encontrando el tipo de guitarrista, de pianista, de saxofonista eh, que me den ese tono, esa, esa curiosidad del rock-aware. Entonces, mientras yo no pueda compaginar y concretar una banda eh, ...con la que poder pues, hacer gira en México y en otros lugares... Eh, ...me han propuesto eh, viajar a Colombia... Eh, ...hay una institución bastante prestigiosa que se ha interesado... ...y quiere eh, firmar un contrato de exclusividad... ...y eso a mí pues como que no me... ...la exclusividad es como una prisión... ...entonces no me, no me apetece mucho pero eh, es, es una de las cosas que tengo que tener muy en cuenta a la hora de definir esta banda, ¿no? O sea, estas personas también van a viajar, o sea, mi idea es estar en España, estar en Argentina, estar donde alguien quiera escuchar el rock y el mensaje de innovación social, las canciones de conciencia que llevo, por lo tanto... Ojalá esta entrevista sirva para llamar la atención a una serie de profesionales, de músicos que quieran pues, participar de una nueva forma de hacer la música, de sentirla, de vibrar con el público. Y eh, estoy muy abierto a la creatividad, a la espontaneidad, a hacer un show distinto para que sea una experiencia. En ese camino que ya has tomado de una manera muy profesional, digo, ya son dos años en los que llevas componiendo, haciendo, invirtiendo, eh, ¿no te da temor que, que de repente ya no haya eh, efectivo, ya no, ya no haya dinero para continuar con este proyecto? Cualquier proyecto entiendo que si se mueve por el criterio dinero, va a fracasar. A mí ni me mueve el dinero, ni me mueve... En la fama. Yo provengo de cinco años de un proyecto en el que estaba inmerso para, para la innovación social, el método ENERGYS y necesitaba pues, buscar una línea de acción paralela y enriquecer el discurso, el debate, el mensaje, con lo cual la música me ha parecido pues un vehículo muy apropiado. Paralelamente ahora que cierro este paréntesis de los dos años de producción, mientras van saliendo pues las actuaciones, las galas, los conciertos, pues eh, recupero este sentir a través del programa de Humanidades Éxodo. Esto es algo que tenía yo en secreto. Yo lo sé, platícanos un poquito qué es el programa Exo. Mira, esto es una forma de conectar con las personas que tienen inquietudes, como tú bien decías, hay personas que no, que no están de acuerdo con el mundo, que no están de acuerdo con la forma de vida, que no están de acuerdo con la, la trayectoria que lleva nuestra civilización, que no es para nada civilizada, es absolutamente incivilizada. Entonces... Eh, en este proyecto de Método Energies se destacan eh, cuatro conceptos básicos que son los principios humanistas que desde el programa de Humanidades Éxodo vamos a emprender campaña de difusión a través de cursos, de seminarios, de charlas y están ahora disponibles ya pues, en YouTube, en el canal de iVox e me parece, pues, los primeros tres episodios. Yo ya estoy editando el cuarto episodio que verá la luz pues, en una semana más o menos. ¿Esto de lo, que me, de lo que me hablas del programa Éxodo es para ayudar a abrir conciencias o cuál es la finalidad? La finalidad es capacitación, la finalidad básicamente es una serie de conferencias, un orador que comparte sus inquietudes, para intentar eh, detectar aquellas personas que tienen pues, este sentir, esta misma vibración, y si mis palabras les resuenan, pues se trata de activar lo que es la agenda ciudadana y dar salida a manifiestos universales y a acciones planetarias de distintas ciudades para que la población civil tome el control, dado que los políticos han demostrado ser absolutamente... Eh, Incapaces. Incapaces, nefastos, negligentes, eh, poco habilidosos. Eh. ¿Hablas de los de tu país o los del mío? Todos los... Mira, <risa> yo cuando entré en política me preguntaron ¿qué es para usted la política? Entonces yo expliqué, mira, política eh, es para mí el arte de hacer posible aquello que es necesario. Hoy en día eh, no se dan prioridad a cuestiones básicas como es el calentamiento global estamos asesinando al planeta entonces yo por eso tengo una canción que se llama nuestra casa que es una canción tipo conferencia que dura 16 minutos donde intervienen niños interviene la tierra como protagonista es un cantante que interpreta pues el sentir de dolor de sufrimiento por lo que le estamos haciendo y eh, estas cosas eh, no las están atendiendo, o sea, siempre, si tú miras una campaña electoral de cualquier país, siempre hablan de las mismas eh, cosas, pero desde la versión de las derechas y las izquierdas, o los blancos y los negros, o los republicanos y los demócratas, es decir, siempre hay una dualidad, una pelea, los de arriba que financian, financian a las dos fuerzas, les da igual quién gane, Gane quien gane, los de arriba son los que siempre ganan, y al final resulta que todos los presidentes de todos los países, repito, de todos los países, son títeres. ¿Por qué son títeres? De los hombres o las cosas sin rostro, ¿no? Exacto, es decir, hay una serie de organizaciones internacionales que gobiernan y dictan las normas, y los países tienen que acatarlas, con lo cual, ¿qué sentido tiene que tú elijas blanco o negro, se llame como se llame, si luego una institución superior va a decir qué, cómo, cuándo, dónde y por qué y para qué? O sea, es tan absurdo y hablan de democracia, pero si la democracia es un fraude, el dinero, es un fraude, el dinero nace de la nada. ¿Por qué los presidentes? Ya no hay nada que lo sustente. Antes lo, antes lo sustentaba eh, en las reservas de oro que tuviera cada país. Actualmente no, no, lo, este, no lo sustenta nada. El dinero realmente se ha convertido en algo inexistente y algo en, que en lo que nos hacen pensar mucho. Nos vamos a un corte, regresamos. Estamos con All Sasha hablando de todo. De todo. De todo. Así que Regresamos. Regresamos, digo con mi amigo Ol Sasha que bueno, estábamos hablando del dinero, esa parte, me, me dices que en tu, en tu carrera musical, y te felicito, no tengas contemplado ni la fama ni el dinero, creo que es algo muy difícil, no, no existe como que una forma mágica, uno pensaría que la sobreexposición haría a alguna persona famosa, y tenemos los casos de muchos youtubers que en realidad no han hecho nada en su vida, pero por alguna eh, cosa graciosa... Y o, y o estúpida han pasado a la posteridad, pero les duró la fama un, un poquito, ¿no? Y, y vemos que en realidad eso, eso no es es una fama muy efímera que creo que eso no quisieras tú. Una, sí, sí, sí, una okay, eh, me imagino que lo, lo tuyo es querer hacer una carrera musical real y no el hacerte famoso por un clip absurdo y, y, y que te exploten de una manera igual, ridícula, ¿no? sería Sería algo diferente. Entonces, volviendo al tema. El dinero, la fama, no importan. ¿Qué pretende Old Sashak lanzando 91 temas y 8 álbumes en una sola noche? Eh, primero, hacer como Chabela Vargas. Morir en el escenario cantando. Es decir, hasta las últimas consecuencias. Porque cantar es una forma de expresarse, de comunicarse, de entrar en contacto, de estar en comunión con los demás. Entonces, eh, a mí me encanta escribir... Yo escribo, tengo varios libros, varios guiones de cine, varias novelas y eh, de algún modo llego a la música eh, a partir de un libro mío que se llama Creando Juntos, la sociedad mejorada, donde el asunto del dinero lo trato muy bien porque en mi opinión he creado una solución que es la divisa humana a través de una criptomoneda que es Sul Anarchy Coin, es decir, eh, una criptomoneda que a través de las valoraciones crea a su vez dinero, con lo cual la economía nunca es lo que es hoy, que es escasez. Es decir, el dinero escasea, tú vas al, al banco y tienes que pagar un suplemento, un interés, un peaje, ¿no? Entonces, volviendo a los... Eh, gobiernos. Yo lo que no entiendo es por qué cada gobierno no imprime su propio dinero. ¿Por qué los gobiernos de cualquier país se lo piden a un fondo monetario, a un banco internacional, a una institución superior que le va a hacer pagar un interés? ¿Pero quién paga el interés? Lo pagan los ciudadanos. Entonces dices, caramba, ¿qué, qué, qué es esto cuando el dinero en realidad nace de la nada? O sea, el banquero... Lo, lo, lo, lo pone en su, en su código digital y luego pone en su columna de haber, pues la cifra y el, la de, de... O sea, no hay algo que lo respalde, no hay algo que lo sustente, no hay nada. Y, y, y está tan... estamos viviendo un cambio tan radical que tan solo el golpe mundial que dio China con su criptomoneda, para dejar atrás al dólar en las transacciones, lo estamos viviendo, está pegando, y es eso que comentas, no hay algo que lo sustente, vivimos una globalización que en algún momento nos benefició a todos, en cuestión de, yo lo recuerdo, te lo voy a comentar de mi punto de vista, cuando era niño, había unos dulces que traía un tío de Estados Unidos, que tronaban en la boca, eso era una paletita y tronaba en la boca. y a nosotros En, en los ochentas, sí, sí, sí, nos, nos parecía algo muy, muy, muy novedoso. Y que, y que no lo encontrabas en las dulcerías mexicanas. Eh, recuerdo muy bien también muchas cadenas que existían en ese, en ese tiempo. que Voy a mencionar una que ya no existe, que era Burger Boy. Que a mí me fascinaba ir a comer a Burger Boy. Y cuando viene McDonald's se apodera de, de, de, de todo. Al principio era algo que nos impactó, que, que nos gustó mucho, pero, pero cost, llevó un costo muy grande, llevó eh, el hecho de de perder una autonomía como, y una identidad como ciudadanos, y creo que eso es, por, eso es lo que está luchando Sasha con su música y con sus libros, ¿no? Sí, exacto, recuperar la dignidad y recuperar la libertad. La libertad, y se habla mucho de la libertad, eh, se confunde porque parece que el Gobierno te la da o te la quita porque es un derecho. No, señores. La libertad es un don natural que tenemos todos, desde el presidente Trump hasta el chico que va descalzo en las favelas de, de Brasil. Entonces hay unos dones naturales que no nos pueden extirpar y sin embargo por la autoridad nos imponen unos criterios, el sistema, las instituciones... Pero el don natural de la conciencia, el don natural de la capacidad de decidir, la voluntad, que nos diferencia de los hombres, de los animales, no es ni el lenguaje ni la capacidad de raciocinio, es la voluntad. Es decir... Un perro, como ahora hemos visto, eh, ve a una perrita en celo y se la coge pum pum pum en la calle. No le importa quién mira. Sin embargo, una persona no lo hace. ¿Por qué? Porque tiene su voluntad. El niño mira el pastel a través del cristal, pero no rompe el cristal para comerse el pastel. Porque bueno pues tiene su voluntad y entiende que eso no es correcto o se puede dañar si se corta con el cristal. Entonces hay muchas cosas que se, se deben de cambiar para que mejoremos. ...y entiendo que la música es un vehículo perfecto... ...con lo cual he escrito y, y, y estoy ofreciendo eh, una serie de... ...de canciones de conciencia para ayudar a una reflexión... ...para ayudar a una paz interior... ...para oyar, para ayudar al, al silencio... ...hay una canción que me gusta mucho que se llama Silencio... ¿no? Que, ...que habla del silencio... ...la gente no sabe estar a solas... ...la gente no sabe estar tranquila... ...simplemente necesita el celular... ...necesita emociones, necesita... ...y entonces esto crea como una angustia... ...como un estrés, como una, como una ansiedad... ...cuando... ...qué rico es simplemente... ...respirar, simplemente sentirse bien... Eh, ...pasear por el mar y hacerle el amor a la ola que te ves a los pies... ...es decir, hay una forma de ser y estar en el mundo... ...que no es la que está ni ofreciendo la cultura tradicional... ...ni la, la cultura oficial subvencionada... ...ni la mayoría de, de, de artistas... ...es decir, si tú me preguntas... ...tú por qué eres distinto a los demás... Ahí yo te voy a ser muy concreto en la respuesta. Mira, eh, cuando los espectadores, el público, va a un concierto y está disfrutando de su artista, eh, lo pasa muy bien, pero es un momento, es decir, cuando se apagan los focos y baja el telón y la gente vuelve a sus casas, vuelve a la rutina, vuelve a lo cotidiano, se fue esa emoción. Yo no quiero emocionar. ...lo que quiero es inspirar... Lo ...que, es quiero que es... se vayan con el pensamiento, con la reflexión... Exacto. ...exacto, lo que necesito es que entiendan... ...que es después, que es cuando termina el concierto... ...cuando ha finalizado la actuación... ...y que ellos se van, que empieza realmente el rockower... ...porque el rockower es una semilla que se planta... ...y son sugerencias, son propuestas, son ideas... ...son formas de ser y estar en el mundo... ...que patrocinan ese, esa, esa cosa llamada sociedad mejorada... ...la sociedad que se mejora a sí misma... ...los principios humanistas... ...y entonces ellos se llevan... ...y son ellos quienes van a hacer la actuación de su vida... ...después del concierto... Gracias al concierto, gracias a que yo he sido portavoz, mensajero. Pero el mensaje, la cosa, la interpretan y actúan ellos en sociedad. Es decir, empieza después de que ha finalizado el concierto. Ahí es donde está el Rock award. Yo te lo comenté en, en la pasada ocasión que nos vimos. All Sasha no suena más que a All Sasha. Ese es la, el diferenciador. No, de, no hay algo... Que con lo que se pueda comparar. Por eso, por eso ya no, ya no ondé en, en, en esa pregunta, decirte a qué suena, en eh, quiénes son tu, tus principales este, eh, grupos o, o artistas este, que, que a ti te, te, te han involucrado en la música, ¿no? Porque escuchando cada vez, adentrándome más en tu música, me doy cuenta que realmente no suenas a nada comercial que yo haya conocido anteriormente. Eh, hay muchas canciones, hay, hay varias canciones de las que escuché, sobre todo la, la parte instrumental que me gusta mucho Soy una persona que normalmente se la pasa pegada a la, a la computadora Y ya, ya no puedo escuchar mucha música porque me distrae, porque realmente he perdido... Estoy a punto de cumplir 40 años, no estoy viejo, pero ya he perdido la capacidad de hacer múltiples tareas a la vez y, y cada vez se me complica más estar escuchando música al mismo tiempo que estoy escribiendo porque la letra de la música me distrae. Y mucha de tu música la, la estaba escuchando precisamente trabajando y llegó un punto en que me perdí, ¿no? Que, que, que estaba disfrutando el, la música ambientada, que no sonaba música de elevador mientras seguía trabajando, entonces es... es esa evolución musical la que tú esperas en, en estos momentos que la gente capte, me imagino <risa> me gusta mucho todo lo que has dicho a ver, fíjate que antes te explicaba lo de los dones naturales eh, los seres humanos somos iguales y somos diferentes. Somos iguales porque tenemos estos dones, que te decía, la conciencia, la vida, la capacidad de decidir, la voluntad. Y entiendo que en el alma todo es pureza, todo es amor, pero un amor incondicional, un amor más cercano a lo fraternal y no tanto a lo sexual y carnal y físico. Entonces... Eh, a la vez todos somos distintos, porque tenemos unos, unos talentos y esa destreza, esa habilidad particular, tan peculiar, tan personal, si tú la extrapolas y le das forma, eres realmente auténtico. Y eso es lo que yo intento, ser auténtico, expresarme desde lo más interno de mi esencia e intentar hacer música, pero sin copiar música, sin parecerme a nadie. ¿Por qué? Porque yo soy yo. Y como identidad propia que tengo, lo que quiero es transmitir. Y de lo que se trata es de ofrecer una alternativa, algo distinto, algo novedoso, algo que nos haga romper con lo cotidiano. La rutina eh, cansa, es aburrida. O sea, ¿qué mató el amor? Lo mató la rutina. Es aburrimiento. Y entonces, a mí el pop tradicional, o el reggaetón, o el, o el dembow de República Dominicana, donde he vivido seis años, como que... Eh, a mí no me llega personalmente y entiendo que, como yo, puede haber muchas personas y que esas personas eh, tienden a, a, a querer escuchar algo que las haga sumar, no restar. Hoy en día se hace daño con muchas letras. Muchas son realmente obscenas y... y, y hirientes para algunos colectivos. Entonces yo intento desde el respeto ofrecer mis ideas, pero sobre todo estimular a una forma de comunicarnos y de relacionarnos y de eh, mejorar entre todos eh, este mundo que está realmente patas arriba. Por eso hay una canción que se dice al revés. ¿No te da miedo que ante tanta oferta musical eh, la gente no sepa distinguir tu esencia, o sea, a lo, lo que muchos músicos buscan realmente es que desde los primeros acordes, muchas personas digan, ah, está el grupo, ¿no? Por ejemplo, desde el primer riff yo reconozco a ACDC, ¿no? de, desde la primera este, tonalidad reconozco a Queen. Pero no te da miedo que de repente con All Sasha no pase eso, que digan, ah, caray, está tan variado que, que quién sabe quién sea. Bien, yo no quiero ser para nada predecible y de alguna manera me gusta la, lo espontáneo, la, la, la sorpresa. Entonces, eso es lo que yo eh, ofrezco y eso es lo que van a encontrar. Las personas que quieren eh, esta opción la tienen, sobre todo para poder eh, tener una alternativa. Se trata de no hacer lo que hace todo el mundo. O sea, hay una inmensa minoría que puede descubrir a olsasha y si para la gran mayoría pues, soy invisible, me da igual, porque lo que no soy es un producto comercial, no soy una marca, no quiero ser algo que se pueda etiquetar. No me puedes comprar, puedes compartir conmigo, pero yo no voy a ser de tu propiedad. Con lo cual déjame ser libre y si te apetece compartir esta libertad, esta vida alegre, pues fiesta. ¿Cómo te ves en, en un par de Bueno, esperemos que acabe la pandemia si, si, que, que no tengamos que vivir con este miedo durante muchos años más Que se normalicen los eh, las aglomeraciones de personas se, El punto es la aglomeración de personas ¿Cómo te ves en los conciertos? ¿Qué tipo de gente crees que llegue? Me refiero a nivel socioeconómico, sociocultural, edad y género Ay. pues no tengo ni idea cuál es mi público lo que sí sé es que es público con alma público que le resuena la vida la, la, la, la, la paz interior y que buscan un estímulo para eh, desafiarse a sí mismos y ser su mejor versión entonces yo estoy preparando un disco para niños estoy preparando un disco póstumo para cuando ya fallezca ¿Cuál es mi legado? Es decir, el Rock es mi legado, pero ¿y qué más voy a ofrecer? Yo espero sorprender mucho y cada actuación mía va a ser una sorpresa en el sentido que es una experiencia. Tú no vas a ver una película, tú vas a sentir lo que es la vida, música fiesta. Tenemos, aquí en México siempre hay fiesta, así que por ahí se escucha a lo, a lo lejos un poquito de, de nuestra tradicional banda, o, o tambora como le decimos aquí. Bien. Entonces, a mí me gustaría muchísimo hacer incidir en el público joven, que son los que van a construir la nueva versión de la sociedad que viene, porque viene una sociedad, porque esta no la podemos soportar ni, ni va a poder resistir mucho más, sobre todo si no cambiamos los hábitos en función del planeta. O sea, yo tengo una canción eh, que, que, que hace reflexión sobre todo esto. Bueno, tengo muchas canciones. Me gustaría que pudieran optar al canal... Ciudadano Cósmico. Ahí, es, ahí va a aparecer. Okay. Pues en Ciudadano Cósmico están eh, todas las canciones en paquetes por grupos, música antisistema, música de motivación personal, música de crecimiento personal, música simplemente para reflexionar o para la armonía interna, o para la disco y el baile y no pensar, es decir, las distintas líneas de acción musicales las tengo establecidas y con el programa de Humanidades Éxodo, pues yo me veo sobre todo haciendo conferencias. Entonces, ¿va a ser un poco eh, ¿Conferencias musicalizadas? No, aquí ya me, me... como orador internacional, como coach, es decir, una cosa es la actuación, el show, el espectáculo, que está muy claro. Pero luego, y, y por eso no tendré fans, que me preguntabas cómo es tu público, no son fanáticos, son seguidores. Bueno, pues son personas que, como yo, quieren aportar su granito de arena a mejorar el mundo. Entonces, en las actividades de los seminarios, de los cursos, eh, va a haber mucha gente que ha ido a un concierto. Y, y me va a ver como una persona normal. No se van a tirar de los pelos, ni me van a tirar un sujetador. Esperemos que sí, porque eso es, es lo más emocionante de ver en los conciertos. Pero, bueno, estamos a punto de, de, de concluir algo que le quieras decir al público mexicano. A, a, a, Hugo, hubo, algo, hubo algo que a mí me gustó mucho. Que me decías que si la utopía no se ha alcanzado no es porque no se pueda. no porque Quiero que, que... me gustaría que terminaras con esa, esa parte de las utopías. Yo también pienso que si vivimos en un universo... Dentro de, de muchos multiversos que creo que los, nuestros científicos han abierto esa posibilidad O han hablado de esa posibilidad de que vivimos en, en, en multiversos Que probablemente si sí haya uno en donde haya una utopía donde todos seamos felices O bueno donde todos, sea, o donde todos sean felices sin, sin estas cuestiones malignas que tenemos tan arraigadas en este planeta, en este preciso momento. Es que en cuanto tú dejas los pensamientos y la mente y aparcas el ego y vibras desde el alma, ahí está la diferencia. Entonces, si me dices, ¿qué, qué, qué diría yo a, a la juventud? Por ejemplo, mira, eh, la juventud mira mucho, la, las hacen maratones de series de televisión. Bien. ¿Y por qué no hacen una maratón de un día con ol Sasha? Porque son 15 horas de canciones. Son 8 discos, ...más el disco en francés, más los cuatro que publiqué el año pasado... ...estamos hablando de que tengo 15 horas de música ininterrumpida... ...canciones inéditas, canciones eh, para estimularte, para inspirarte... ...entonces si descuentas las dos horitas... ...en concepto de pues, alimentación, y ir al baño y las siete horas de descanso... ...pues tienes toda una maratón de un día de 15 horas de mi música... Yo desafío a que alguien sea capaz de hacer algo así y eh, comprobarán algo. Realmente la música mía no es predecible, con lo cual siempre dices, ¿y qué va a pasar? Pero te digo, si una canción por alguna razón te llama la atención, escúchala dos o tres veces. Si tú escuchas hasta el final una canción de Ol Sasha tres veces, nunca más la olvidas. Eso me encantó. Pues muchísimas gracias Ol Sasha. Qué bueno volverte a ver. Te voy a invitar a otros de mis programas. Okay. Eh, te vamos a invitar a otros programas De la, de la televisora es, es un placer estar contigo siempre hermano Y bienvenido a México gracias. Esperemos que te vaya muy bien Esperemos que esto pase muy pronto Y que nuestro mundo Mejore para bien Nos despedimos, nos despedimos Muchísimas gracias, estamos viendo No le cambien, estamos en Coyotev